su programa Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, y el día de hoy les he preparado un programa mega especial, Las novias en el cine, y para ello tengo aquí en el programa, en el set del estudio, a Brenda, Brenda de la Cruz, bienvenida, vamos a platicar contigo de algunas películas de novias en el cine. Claro, pues mira, las películas que yo he visto, que realmente sí son las que las que se que te quedan remarcadas, el diario de, de una pasión, es hermoso el vestido, pero sin embargo lo que a mí me roba el suspiro total es el anillo. Este, también otra de las películas, pues Amanecer, que es también donde sale con, que aparte del vestido, que es súper, súper bonito y es muy adoca a vela a la decoración con flores, que es el, Increíble. el tener todas la, las, las flores de, de, de techo al, de, del techo al piso, o sea, la decoración flotante, que es últimamente lo que ha marcado mucha tendencia, es lo que, nos, lo, que, lo que me ha llamado a mí más la atención. Obviamente también planes de boda o The Wedding Planner es la clásica que yo creo que la mayoría que, que todas vimos esa película y dijimos, sí, definitivamente quiero ser wedding planner solamente por eso, o sea, por vivir la... El, la emoción y, y, el, y el thrill, pero creo que de mis favoritas, que es la que me inspira a hacer bodas, siempre es la boda de mi mejor amigo. Claro, con Julia Roberts y Cameron Díaz. Totalmente. Hay una película con una trama controvertida, este, también de, la, de, los, de las películas más taquilleras de Julia Roberts. Y bueno, nuestras dos joyas de películas de novias del día de hoy, eh, fue la primera que se llama El vestido de novia, pero esta es del año 1962, es una película mexicana, es dirigida por Roberto Gabaldón, el género es drama y drama psicológico y la fotografía es de Gabriel Figueroa. ¿Por qué te gustó esta película, Brenda? Bueno, prácticamente… Lo que a mí me, me llamó la atención de esta película fue cómo la trama fue envolviendo y, y, y es, un, es algo que, es, que, hemos, que hemos mencionado ahorita. Todas las películas actuales son muy predecibles, creo que esta le da un giro de 180 grados a la historia y es algo que no esperas. Y cuando llega, un momen, cuando llega el momento del clímax en el que dices tú de no manches, sí, sí de, se va a casar, sí de y aparte de si sí, se va a casar y es, y es un si sí la ama vamos a explicar un poquito la trama sin llegar a ser spoiler eh, esta película habla de una chica que se dedica a, pues a, ven, a ofrecer servicios sexuales de, acompañ, de acompañamiento entonces digamos que es una prostituta de, de clase alta no y esta chica eh, con, está saliendo con un pues con un ingeniero ...que de repente tiene una oferta de trabajo en Sonora, me parece... ...en algún lugar del norte, y entonces le propone a ella que lo acompañe. Eh, ella acepta y cuando llega allá, pues se encuentra con todo el ámbito social... ...de este ingeniero, que son pues, este, la esposa de su jefe, eh, que es una señora pues, bastante grande... ...bastante mm, quisquillosa, empieza como a indagar en su pasado empieza a hacerle preguntas de dónde estudió, de este, quiénes fueron como su, su círculo ¿no? y por qué es tan educada. Ella en realidad sí estudió en una academia de señoritas en Canadá, entonces tiene pues muchos… Este, mucho su lenguaje corporal y su educación pues es, es de clase alta. Y este, pues empieza a hacer amigas, empieza a hacer amigas con los, las esposas de los compañeros del ingeniero. Eh, esta serie eh, me, la dirigió Benito Alasraki y está basada en un cuento de Guy Mausupant, es un drama romance. Y este, bueno, eh, eh, cuando el ingeniero se va a trabajar a Chihuahua, precisamente eh, a realizar un proyecto en una maderera. Eh, pues él conoce a su jefa, o sea, para, primero, para entrar a trabajar a esta compañía maderera, les solicitan a todos los ingenieros que estén casados. Después, eh, a lo largo de la película, vamos descubriendo por qué. Eh, la dueña es una mujer y es viuda. El personaje que hace precisamente este um, Rebeca Ponce, bio, la, la viuda, la viuda de Ponce, es precisamente de una mujer empoderada y que aparte, pues, es la jefa de todos esos hombres, ¿no? Eh, ella, al conocer al ingeniero, pues, empieza a mantener una relación amorosa con él. Y, bueno, este, esta chica que va en compañía del ingeniero, pues, evidentemente lo, lo quiere para algo más, pero, este, pues, el ingeniero se va por el dinero con la viuda de Ponce… Y eh, bueno, la, la chica que hace el papel de eh, dama de compañía es Ana Luisa Pelufo, una gran actriz del cine de oro mexicano. Ella interpreta el personaje de Marta. Marta es esta chica que, que bueno, trata de, de salir de, esa, de ese trabajo que no es muy on, honorable y más para aquella época, este, tratando de, de ser la, la esposa perfecta y no hacer quedar mal al ingeniero. Logra pasar todas las pruebas que le ponen las esposas de, de los compañeros trabajadores de su esposo. Sin embargo, bueno, él le dice que ha decidido quedarse con su jefa y se va a casar con ella. Entonces le dice que se tiene que ir. ¿Qué, qué sentiste cuando...? Es, es que es, es la trama, o sea, la verdad es que la historia te atrapa desde el inicio. Te va llevando, te va llevando. Y ya cuando llegas al clímax, que te das cuenta de como que ya todo está perdido hay un giro de tuerca en la película que cambia totalmente. Fíjate que para mí fue como un, una mezcla de sentimientos, el decir de, si ya estás casado, ¿por qué, por, qué ¿por qué te vas? ¿Y por qué le dices que sí y, y, y no, no puede ser? Entonces es, es como una pelea interna constante de, de, de saber qué hacer, no dices que mal ni qué bien, pero sí si te causa como una cierta impotencia e, y, y molestia. Bueno, recordemos que en la trama el ingeniero realmente no se casa con Marta. Eh, ellos hacen un pacto y le dice: tú vas a fingir ser mi esposa frente a mis compañeros, frente a mi jefe, porque ahí en esa empresa no me aceptan si no estoy casado. Exacto. La utiliza ella, en, pero ella realmente espera, tiene la ilusión de que en realidad... Le, le deje esa vida a su lado, ¿no? De ser su esposa. Sí, porque de hecho hasta ella misma lo menciona en la película, que, que para ella era el, el, el poder ser una mujer honorable, era algo muy importante. Entonces sí también es, es la mezcla de sentimientos, pero ya cuando realmente llegas el, al clímax, que el, que el ingeniero ya dice el, realmente la verdad, es el, wow, no me lo esperaba. Amigos cinéfilos, si no han visto esta película, que es un peliculón, que aparte está basado en uno de los escritores más franceses, más importantes, de, más clásicos, es todo un drama, sus historias. Gui de pas Maupassant. Yo soy malísima, ya lo saben, pero pronunciando nombres extranjeros, pero bueno, búsquenla, la película es El vestido de novia, de 1959. Y bueno, nuestra segunda película, también una superjoya joya mexicana, se llama Días de Otoño. Días de Otoño es una película del año 1962. El director es Roberto Gabaldón. El género es un drama psicológico. Eh, la fotografía de esta película eh, fue llevada por Gabriel Figueroa y dentro de los personajes pues eh, está este gran actor, eh, Ignacio López Tarso, que la verdad lo admiro y le mando un gran saludo donde quiera que se encuentre. Eh, también sale Pina Pellicer como el personaje de Luisa, el personaje principal de una muchacha de pueblo que llega a trabajar justamente a una pastelería, una pastelería que todavía existe… Y que pues lleva por nombre lo que siempre… bueno, el globo. <risa> sí eh, Tú también la viste, así es, Brendita. ¿Qué te pareció? Esa película sí me gustó. Sí, este, me, quedé, me quedé un poco reflexiva, pero dentro de lo que cabe fue algo que… que sí fue, fue un domingo que sí disfruté. Bueno, esta película al… bueno, tiene un final que la verdad me parece como como con doble sentido, ¿no? Sentiste así como que al final no sabes si si, si pasa lo que esperamos o pasa algo opuesto, no sé, es, es como algo controvertido el final. Te dejan en cierta parte como la incertidumbre de no sabes qué, como dices tú, no sabes qué va a pasar, pero creo que cada es, es un final en el que… Abierto. Cada, exactamente, es un, es un final abierto en el que cada quien puede elegir qué tomar. Si, si, ¿Qué historia si, quieres? Sí, es decir, es el final feliz o el trágico. Pues fíjate, esta película es bastante compleja porque es un, pues sí, es un drama psicológico. O sea, esta chica llega eh, con una carta de recomendación, parece ser que es de su familia. Eh, la chica ya no tiene familia, cabe aclarar que su, su mamá o su papá murió. Y bueno, llega a la oficina precisamente de don Albino. Eh, ella sabe decorar pasteles, pasteles de boda de bautizos, de primera comunión, este, de cumpleaños. Entonces, ella este, va con don Albino, le enseña su carta de recomendación y pues le dice que va a empezar a trabajar ahí en la pastelería. Don Albino, que es un viudo con dos hijos, eh, bastante reservado, pues ya la, la admite y ella en, dentro de su soledad empieza como a, como a fantasear. ¿No, ¿No te parece que…? Bueno, yo, yo la verdad es que hay una escena donde… Ella cuenta que conoce a, un, a su novio, que yo nunca, nunca pude como discernir si era verdad o era parte de su fantasía. Creo que como tú lo has mencionado, o sea, como es un suspenso. Es un, es, es es un, un su, suspenso. suspenso. muy fuerte. Si ¿sí te quedas como en el, ¿sí habrá pasado o no? Todo fue parte de su cabeza. <risa> pues, bueno, se supone que ella conoce a un extraño llamado Carlos, quien rescata su zapatilla, ella en, al tomar el transporte para ir a su trabajo, se supone que pierde su zapatilla y lo sacaron del cuento de la Cenicienta, y bueno, este muchacho Carlos precisamente, eh, pues rescata su, su zapatilla, si sí, se puede decir que la rescata, porque en realidad la aplasta con la llanta de su carro, y bueno, le dice, pues te doy una ventona, ¿a dónde vas? ¿no? <ríe> y ella ya empieza a hacerle la plática, y, y pues se supone que a partir de ahí ellos se enamoran y se supone que le, le pide matrimonio, ¿no? ese es como lo que nos muestra la película, pero siempre existe la duda. Ella llega, ella vive sola, ella realmente no tiene mucha vida social más que sus compañeras de trabajo y Don Albino, que por, por un lado como que hay cierta atracción, pero nunca es algo así como muy evidente. Mm. No es algo tan pero sí si te... Deja mucho que desear el, el decir, bueno, te, te, te tapó tu, tu zapato, tu zapatilla con su coche. Entonces, si es algo que dices, que será, ¿será posible? ¿Realmente puede eso ser posible? La angustia de esta mujer que está ya vestida, alborotada en el altar y que bueno, el novio no aparece, ¿no? Eh, esta es una escena de la película Días de Otoño del año 1962, del director Roberto Gabaldón, que es uno de mis directores favoritos del cine de oro mexicano, y pues sí, como podemos apreciar, es muy impactante ver este, pues esta, esta escena donde precisamente Pina Pellicer, que es el papel de Luisa, se queda así enfrentada a su realidad de que el novio no aparece y no va a llegar, y justamente después de esto es cuando le marcan al número de, de, de su casa y pues ella se entera que ya está casado eh, ese hombre que fingió ser su novio o que a lo mejor ella imaginó que fingió ser su novio. La verdad es que dentro de la película está, está algo confusa la trama y pues no sé si tengas algún comentario, Brenda. Pero creo que es, es eso lo que te mantiene al tiro de la butaca, de que es una película no predecible, pero sobre todo la actuación… Que es magnífica, tanto su fotografía como, como, como, este, como, como las actuaciones. Entonces es algo que, que no sabes qué esperar, o sea, no sabes que no ves una escena y ya sabes qué es lo que va a pasar por consiguiente. Entonces eso es lo que te, lo que te atrapa, lo que te envuelve, porque al final de cuentas, como seres humanos, a quien no nos gusta el misterio. Sí, totalmente. Eh, la elección de estas dos películas, que fue El vestido de novia y eh, Días de Otoño, eh, fue precisamente hecha en ese sentido En el sentido de mostrarle a nuestro público, a nuestros espectadores Nuevas opciones de cine Que no se queden nada más con las películas comerciales A veces son muy buenas, nos hacen reír Pero siempre es rescatable y, y muy muy bueno volver a recordar esas películas Que a lo mejor ya están empolvadas, olvidadas un poco por las nuevas generaciones Pero que siempre tienen ese arte, esa, esa magia de hacernos sentir la emoción del personaje principal, ¿no? Este, vayamos recuperando esta cultura cinematográfica que muchas veces se, se va perdiendo y se va olvidando, ¿no? Sí, eh, en la película el señor albino es Ignacio López Tarso, es un maravilloso actor. Él eh, como que la ve en el zoológico sola, sin su hijo, y él deduce que seguramente el accidente donde murió su esposo, pues también mató a su hijo. Entonces, él asume como que una de dos ellas se está volviendo loca por tanto dolor, por tanta pérdida, entonces, eh, pues sí, le dice, oye, yo te quiero, yo quiero casarme contigo, no había tenido el valor, pero yo te lo digo, se lo dice casi al final de la película, y ella dice sí. Y en ese sí que ella le da, ella huye de ese momento mágico, hermoso y romántico para deshacerse de todas las piezas que habían conformado su mentira. Entonces, saca la cuna, la ropa de su hijo inexistente y lo lleva a un orfanato. O sea, ahí es donde ella dice, ya no necesito seguir mintiendo. Pero bueno, la magia de esta película es precisamente cómo el, el guionista logró empalmar la mentira de, de Luisa con la realidad, ¿no? Yo, fíjate, empecé a ver otra película del cine de oro mexicano que también tiene que ver con, con novias, pero no la terminé de ver. Así que yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este especial de novias porque de películas estamos a morir. Bueno chicos, pues no se pierdan, el próximo programa va a tratar de, un, vamos a tener de invitado a un director muy mexicano que ha hecho varias películas, no les digo cuáles, pero no se lo pierdan. Esto fue Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, ella es Brenda, y hasta la próxima.